Falleció. Fue un destacado maestro de física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, por más de 30 años, de manera ininterrumpida, siendo muy querido y respetado por todos. Eh, Nos unimos a lo que le embarga, especialmente a sus hijos Mariel, Luis Carlos y Roberto Fernández Yanhuela. Era el esposo de también de la ya fallecida eh, doña Yanhuela. Ambos muy amigos de nosotros. Bueno, el profesor Turín me dio algunas clases de física cuando comencé a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Así que lamentamos, lamentamos profundamente este eh, fallecimiento ¿no? de este destacado eh, Franco Macorizano, muy querido por la sociedad. Eh, otra persona que falleció, que también eh, fue exministro de... O, o, o en ese tiempo, Secretario de Salud Pública, el señor Erasmo Vázquez. Pero este murió a causa de COVID. Miren ustedes cómo el COVID sigue causando estrago. Fue exsecretario de Salud Pública, eh, falleció el miércoles por complicaciones por el COVID. Eh, además, eh, eso fue en Santiago que falleció, en la Unión Médica del Norte. Vázquez fue presidente de la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano, era presidente del Consejo de Administración del Policlínico de La Vega. Eh, meses antes de su internamiento, Vázquez propuso a las autoridades de salud la utilización de medicamentos y como tratamiento preventivo contra el coronavirus. El año, pas el coronavirus. El año pasado, eh, el médico que hoy falleció eh, pedía un plan eh, nacional contra el covid o sea, dentro de, luchó para combatir el COVID. Y, bueno, no quiero hablar porque no sería prudente, pero ahí está la teoría de la Invermentina, que realmente no es lo que la gente piensa. De hecho, eh, he visto que la gente ha bajado, incluso eh, el, el tema de la Invermentina, que servía para el tema del COVID. La gente sigue falleciendo. Pero, eh, una noticia internacional es nuestro artista, uno de los artistas preferidos de nosotros, el intérprete de la música mexicana, Alejandro Fernández, quien luego de padecer COVID, eh, bueno, todavía está en recuperación, dio negativo al COVID. Ahí tenemos la foto, señor director, eh, de Alejandro Fernández, la número 3, eh, donde eh, vemos el resultado. Ahí bien, podemos ver eh, cuando él cuelga en su propia cuenta... De, de sus redes sociales, específicamente sus redes eh, de, de Instagram, gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a COVID-19. Su cariño fue que me ayudó a salir de esto. Recuerden la importancia de vacunarse. Si, siente, si tienes la oportunidad, no lo dejes para después vacúnate con mucho amor Alejandro Fernández. La siguiente foto, señor director, tenemos el resultado. Ahí está. Eh, negativo. 49 años tiene el potrillo de México. Sí. Según Mira, veo, Roberto, eh, a propósito de, de México, hay que resaltar la noticia que fue emitida por la Casa Oficial eh, Productora de Pfizer que ha destacado el hecho de que vacunas que se estaban utilizando en el territorio mexicano y en, en, en Polonia, me parece, eran falsificadas a nombre de Pfizer. Así que, óyeme, hay que, en esta vida hay que tener mucho cuidado realmente. Y, y los organismos correspondientes, tomar las medidas, en el caso de República Dominicana, aún no ha llegado Pfizer, pero entiendo que hay prevista eh, unas cuantas dosis. Porque ahora bueno, ni se sabe lo que, va a llegar, bueno, lo que va a llegar al país. Bueno, no, porque en realidad la que están llegando al país llegan de manera eh, formal a través eh, de, de, de gobierno a gobierno. Ahora uh -huh. bien, desde un principio se está hablando de piratas de vacunas. O sea, esas personas que están robando vacunas, están robando eh, eh, lotes, cargamentos, para venderlas al sector privado. Entonces en ese, en, ese, en ese tenor hay empresas que quieren adelantarse, eh, personas, entonces hay otros que lo que están haciendo es falsificándola y vendiéndola como que son vacunas que han robado. Pero recuerda que eh, eh, estas vacunas son directamente desde los laboratorios hasta el país eh, que, que compró la vacuna o que la va a recibir. O sea, ahí no hay ningún tipo de, de quizás tipo de falsificación. Ahora bien, esas vacunas que se compran por ahí, que usted no las compra directamente a, a, al laboratorio o al gobierno, de, por ejemplo en el caso de China, que nosotros estamos recibiendo esa vacuna, pues usted no tiene ninguna garantía. Es lo mismo que pasa con las bebidas adulteradas. Si usted va directamente a comprarla a la casa o es un vendedor directamente autorizado por una empresa de adicolera usted va a comprar bebidas eh, 100% garantizadas, que de hecho, veloz, Aquí yo mencioné la ley seca, ¿recuerda? Claro, sí. Ah, mira, yo quiero felicitar, y se está ganando el cariño de mucha gente, como también el respeto mío, al ministro de Salud Pública, de, perdón, al ministro de Turismo, eh, licenciado David Collado. Sí, ese. Sí. Licenciado, ¿eh? Un ingeniero. Bueno, David Collado. ministro El de emprendedor. Rápido. ¿Eh? El emprendedor. Licenciado. Sí. sí, es licenciado en Empresa Turística Hotelera, sí, licenciado. Mira, mi respeto para él, porque ha tenido la visión que no la ha tenido el presidente de la República, aún nosotros, dándole, si se quiere, ciertas, ciertos consejos de la ley seca, acaba de emitir una resolución el ministro de Salud Pública, de, perdón, de, tengo el ministro de Salud Pública entre seis y cejas el ministro de Turismo, para la prohibición de ventas de alcohol en todas las excursiones, eh, todos los eventos turísticos de la República Dominicana. O sea, la ley seca, porque la ley seca no es que se haga una ley y que se vaya a Congreso, no, no, no, no. La ley seca es más bien un nombre, pero si sí pudiera el presidente hacer un decreto y por lo menos con el fuñío estado de emergencia, que no sé para qué, suena vacible para compras, de emergencia, pero no sirve para nada, que le agregue un ingrediente, y sería la ley seca, un decreto, cero ventas de alcohol, porque yo entiendo el alcohol, ¿para qué? ¿Para qué? Es que ahí es, es que hay muchos intereses, tú sabes Ah, que, el, pero ve acá, el ministro de... de, de, de, de, de, de, de David Collado tiene más agallas que el presidente eh, eh, de la República. Perdón. David Collado tiene más agallas que el presidente de la república Ahí está, gracias señor sí, director. Porque él acaba De decir eh, Voy a buscar la noticia Textualmente Para no pasar sí. ¿verdad? Por ingrato eh, La noticia De la ley seca eh, Quizás le puse otro nombre Pero yo le puse la ley seca Dice aquí en respuesta al saldo de un centenar de muertes por ingesta de bebidas adulteradas, las autoridades motorizan desde ayer en conjunto, de, en conjunto de acciones destinadas a enfrentar el negocio criminal, que incluye provisión, venta de bebidas alcohólicas, ambulantes en playas, excursiones y agregar eh, también eh, eh, lo que es el desagrable... Eh, de, Desagradable el metanol que es con que están haciendo esta bebida. O sea, se juntó con la gente y ayer mediante una resolución, el ministro de, tu, de turismo prohibió la venta de bebidas alcohólicas ambulantes en las playas del país con el objetivo de prevenir eh, que ofrezcan al, alcohol adulterado a los turistas nacionales y extranjeros. Pues, empezó el, el ministro de turismo como debe de ser. No, él, él empezó, en ese tema empezó, y para eh, que no se pierda, él es licenciado en mercadeo, uh -huh. Roberto, es colega tuyo, colega mío. Ah, yo pensé el que ministro, era en... en, de en, en, en es mercadólogo eh, Eri, te, te guayate, es, es licenciado en mercadeo, colega de Veloz y colega de nosotros, sí. Es así, pero es licenciado, sí. el punto que es licenciado. Sí. Qué bueno. Pero Entonces, mira, Roberto, para antes de, de ir a la pausa en ese mismo tema, Tú sabes que realmente, en teoría, yo estaría de acuerdo con la ley seca. En la práctica no, porque independientemente de todo, entiendo que es una industria que genera miles de empleos a República Dominicana y que igualmente, eh, cuando se habla de, de, de impuestos, aporta muchísimo a lo que es el país. Entonces, más que una solución, Sería un dolor de cabeza extra. No, Hay una porque espérate, que la... no es, es, que, es que no es, es, es hacer una, lo que hizo el ministro, o sea, la, la uh -huh. bebida ambulante y nada, eh, salía a recoger todas esas personas que venden a lo loco, controlar. Mira, tengo que ir a la pausa, señor director, vamos a la pausa.